¿Qué es un vídeo privado? En este tutorial vamos a ver cómo subir desde el móvil un vídeo privado a YouTube. Cuando hablamos de un vídeo privado en YouTube, hablamos de un vídeo que solo puedes ver tú, y que no aparece en tu canal, ni en las búsquedas de YouTube. Se diferencia de un vídeo oculto porque, en este caso, en el privado, no puedes acceder al vídeo salvo que te autorice el creador, compartiendo contigo en enlace, desde un canal verificado. Este enlace lo recibes en tu correo electrónico. Y solo funciona si inicias sesión en YouTube con ese mismo correo. ¿Cómo subo un video privado? Para subir el video privado desde el móvil necesitas tener instalada la aplicación de YouTube. Si no la tienes, entra en Google Play y localízala en el buscador. La instalas y abres para iniciar sesión. Ahora ya estás en YouTube. Si haces clic en tu perfil y seleccionas la primera opción, entras en tu canal. Vamos a subir el vídeo. En el menú superior, clic en el símbolo de la cámara. Aquí tienes tres opciones para subir el vídeo. Grabarlo, realizar una emisión en directo o escoger el vídeo que está guardado en la galería de imágenes de tu móvil. Escogemos la tercera opción, seleccionando el vídeo que nos interesa subir y mantener en privado. Ya vemos el vídeo y ahora hay que añadir el título y la descripción. Después hay que especificar el modo de privacidad que queremos para ese vídeo. Aquí hay que seleccionar la opción privado, en la que solo tú puedes ver el vídeo. Ahora esperamos a que el vídeo suba a nuestro canal y sea procesado por YouTube. Esto puede tardar unos minutos, dependiendo de la duración del vídeo. Ya tenemos el vídeo en nuestro canal, manteniendo el modo privado. Configurar las opciones del vídeo. Una vez subido el vídeo, tenemos que aportar información adicional. Es obligatorio seleccionar la audiencia a la que se dirige el vídeo, aunque sea privado. Para hacer esto, accedemos a la sección Vídeos de nuestro canal y veremos que arriba a la derecha hay un símbolo con tres puntos verticales. Es el menú para editar la configuración. Hacemos clic, y en el menú desplegable, seleccionamos Editar. Después nos dirigimos a seleccionar Audiencia y aquí, salvo que hayamos creado un contenido específico para niños. Escogemos la opción No. Más abajo hay que seleccionar si el vídeo es exclusivamente para mayores de 18 años o pueden verlo espectadores de todas las edades. Por último, podemos especificar nuestra ubicación, añadir el vídeo a listas de reproducción o seleccionar etiquetas que ayuden a identificar el contenido. Hacemos clic en Guardar. Y ahora sí está todo listo. Cómo compartir un vídeo privado. Para compartir un vídeo privado tienes que ser el propietario y tener verificado tu canal de YouTube. No puedes compartir un vídeo privado desde el móvil. Debes utilizar YouTube Studio desde el navegador del ordenador. Inicia sesión y, desde el panel de control, en el menú de la izquierda selecciona Vídeos. Después, en el vídeo que quieres compartir, haz clic en el primer símbolo de la derecha. Ahora, arriba a la derecha, junto al botón Guardar, clic en el símbolo de los tres puntos verticales. En el menú desplegable, selecciona Compartir de forma privada. Esto te dirige a una nueva ventana. Aquí verás el título del vídeo y debajo un formulario para que escribas las direcciones de correo que recibirán el enlace privado para ver el vídeo. Activa la opción Notificar por correo para que les llegue un email con el enlace. El enlace tiene un identificador único, y solo puede utilizarlo el destinatario del correo. Esa persona deberá iniciar sesión en YouTube y podrá ver tu vídeo, aunque no tendrá opción de comentar, ni compartir el vídeo. Resumen final. Como has visto, es muy sencillo subir un vídeo de forma privada desde el móvil. Solo tienes que seleccionar el modo privado, y el vídeo no será visible en tu canal ni en las búsquedas de YouTube. Y recuerda que puedes compartir ese vídeo de forma privada, facilitando el email de las personas que podrán verlo. Ellos recibirán en su correo un enlace y tendrán que iniciar sesión en YouTube para verificar su identidad y poder ver tu vídeo. Esto es todo.